La Unión Nacional de Avicultores informó que de forma unánime fue votado el Nayarita David Castro Monroy como próximo presidente del organismo. La comisión electoral definió que será a partir del próximo 28 de abril cuando el avicultor comience su representación del organismo Cúpula de los Avicultores en México. Juan Manuel Gutiérrez, actual presidente de la UNA, y Arturo Calderón, presidente ejecutivo, aplaudieron la designación. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que durante el mes de enero, México experimentó una caída en sus importaciones de carne de pollo. De acuerdo con cifras del organismo, esta contracción fue del 12%, totalizando en más de 62 mil toneladas, siendo el segundo producto cárnico menos adquirido desde el extranjero. En contraste, el cerdo presentó un aumento del 28%, mientras que la res tuvo una tendencia a la baja, pues se compró 26% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. En el Instituto Nacional Avícola aseguraron que este sector debe establecer un canal de comunicación positiva con el consumidor, unificando al gremio para enviar un mensaje de confianza. Durante la presentación del libro El Pollo, mitos, realidades y beneficios, las autoras y consejeras del organismo, María del Pilar Castañeda, Josefina Morales y María Elena Sánchez, explicaron que para los consumidores es vital contar con información clara sobre el